Los requisitos para el aspirantado de fisiología es tener un índice mayor a 80 puntos general, también tener el índice de toda la fisiología mayor a 80 puntos, haber cursado o estar cursando por fisiología 2, coincidente a esto pasa a haber cursado fisiología 1, también haber cursado bioquímica 1 y bioquímica 2 bien los requisitos para ser monitor de la cátedra de anatomía humana es no haber reprobado asignaturas eh, ni tener asignaturas en extraordinario tener un índice general de 80 puntos o más el índice de las anatomías o sea de anatomía 1 2 y neuroanatomía por encima de los 85 puntos y haber cursado las tres anatomías o estar cursando neuroanatomía que tenga mucho deseo Sí. Para la docencia. Que tenga vocación. Que tenga docencia. mucha vocación, realmente En el proceso se divide en varias etapas. La primera etapa es el, el aspirantado, luego el taller, luego el concurso. El aspirantado dura un intervalo de tiempo concerniente al semestre que se es esté cursando en este momento. Si es en enero, sabes que es enero o mayo en el caso de... de de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El taller es todo ese intervalo de tiempo desde mayo hasta que comience el próximo semestre. Y luego el concurso, que es la última etapa, lo hacemos una semana antes de que inicien la docencia. En la cátedra de anatomía, la coordinación eh, llama aspirantado eh, en el, a final del primer semestre del año. Eh, ahí entonces eh, se hace la primera reunión, luego a finales de mayo inicia el taller hasta el inicio del próximo semestre. Como aspirante, se aspira durante dos semestres, llegan a su segundo taller, que es el próximo verano, y luego ese segundo taller, pues el concurso que lo hace la coordinación de la cátedra de anatomía, que en resumidas cuentas el proceso dura aproximadamente... Un año. Eh, para ser un buen monitor, en, la, en el caso de la cátedra de fisiología, yo le daría varios criterios. El primero, es el principal o el, el más importante, es la dedicación. Sabes que le debes dedicar tiempo y debes hacerlo con mucho entusiasmo y con mucho potencial. Lo segundo sería que, aparte de eso, siempre estudiar. O sea, nunca vayas al taller o al aspirantado sin estudiar. Lo tercero es que seas muy reservado en, eh, cuando, al, al momento de la corrección. Si un monitor o un profesor te está corrigiendo, siempre escucha. Y por último, y para mí también uno de los más importantes, es siempre aprender de los dos errores para no volver a cometerlos. Para ser un buen aspirante, de anatomía humana, lo primero es la disciplina, en base a esto la responsabilidad, eh, la puntualidad y estudiar, estudiar con enfoque a la anatomía eh, cómo puede ser enseñada, no simplemente recitar eh, lo que dice el libro, sino de una manera que, se, que pueda ser digerible por el estudiante, entonces por ende es primordial tener la vocación para la, para la enseñanza y el transmitir el conocimiento. Básicamente, eso y lo que expresó Mario son cualidades fundamentales para ser un buen aspirante. Sí, se hacen intercambios, sí, siempre sí. se complementan. En el caso de los aspirantes, podría recomendarles que estudien mucho. Cuando estudien, deben de hacer dibujos porque recuerden que la anatomía eh, hay que desarrollar una inteligencia espacial eh, también, sabes, que estudien con imágenes también que realicen esquemas y resúmenes eso es fundamental para fijar el conocimiento y que relean eh, los temas siempre eh, ya como monitor eh, recuerden que el monitor es, una, es un ente que debe de inspirar a sus estudiantes siempre entonces creo que para ser un buen monitor debe ser un monitor que inspire eh, que promueva el conocimiento entre sus estudiantes, eh, debe de ser exigente en su justa dimensión porque los estudiantes deben de formarse con un contenido elemental de la materia o un contenido mínimo de la materia y manejarse con ecuanimidad. Eso es fundamental, manejarse con ecuanimidad porque aunque todos somos estudiantes eh, siempre tiene que haber una línea de respeto entre el monitor y el estudiante y viceversa y como siempre claro el, el, el maestro está ahí que era lo que decía mario ahorita siempre acatar cualquier consejo o cualquier aclaración que haga el, el maestro o incluso hasta un estudiante eh, debe ser receptivo entonces en ese sentido. En mi caso los tips que le daría es el arte o la vocación de enseñar realmente para ser un buen monitor debes tener dedicación a lo que haces. Siempre debes esquematizar, no puedes ir sin leer a, a dar la clase mm -hmm. y recordar que tanto tú como monitor y los estudiantes son un equipo. Si tú estudias, si ellos estudian, si tú les brindas una información que ellos puedan captar, la clase va a fluir excelentemente. E involucrarte, involucrarte concretamente con ellos. De tratar de que ellos siempre es estén interesados en la clase porque inmediatamente no están interesados en la clase no, no prestan atención y no van a aprender y algunos tips eh, muy importantes si tú quieres ser monitor de fisiología es que tomes una pizarra y tú mismo en tu casa te pongas a esquematizar siempre les recomiendo que empiecen con, con células te pones a esquematizar, habla de las funciones que hace una célula en general y que eh, eso te va a brindar una oportunidad de tú fundamentar tus conocimientos y aprendiendo el arte de escribir en pizarra, que es sumamente difícil en ese, ese cambio de cuaderno a pizarra. Bien, eh, la bibliografía de la cátedra es eh, Moore, Anatomía con Orientación Clínica de Kate Moore, Anatomía Humana, Topográfica Descriptiva de Henry Rubier, eh, los cuatro tomos, para neuroanatomía se utiliza Snell. Ahora, hay fuentes obligadas, eh, tanto en el eh, taller como aspirante y luego como monitor, que son anatomía, eh, de Tostuti de la anatomía de Tostutti y la Tarjet, también se utiliza la anatomía de Gray. se utilizan mucho los libros de histología, como histología de Ross, eh, fisiología de Guyton, fisiología de Tres Guerres también, eh, se utiliza y a Fifi en neuroanatomía también se utiliza eh, como la anatomía tiene mucho que ver con eh, mucho con cirugía, la anatomía aplicada a, a cirugía eh, pues eh, se utiliza mucho el libro de Stuart de cirugía también en embriología que es la anatomía del desarrollo eh, utilizamos la embriología de Moore, la embriología de Lackman, también la embriología de Carlson. Son libros que dan un valor agregado al aspirantado. En el caso de la cátedra de Fisiología, ¿no? el libro base, que, el cual están basados todos los temas, es Guyton Hub, que es Fisiología Humana. En el caso de nosotros, como monitores, utilizamos todos los libros de fisiología y de biología molecular utilizamos tres guerres principalmente a mí me encanta eh, Constanza también me, me, me encanta Ganon y sobre todo el libro de Boro aparte de eso recuerden que el monitor no solamente sabe o sea, solamente no tiene conocimiento de su área sino que utiliza más fuente bibliográfica porque las materias básicas como anatomía, bioquímica, farmacología son primordiales en anatomía en el campo de la fisiología. Entonces por eso utilizamos todos los libros. En el caso de, de la histología utilizamos Ross. En el caso de la farmacología nosotros utilizamos el libro de, de, de Goodman, Goodman y Gilman. Y También utilizamos en anatomía utilizamos Rubier y así nosotros siempre tenemos un esquema recuerden que el monitor debe saber siempre las ciencias básicas y saber correlacionarlas a, a lo más aplicado en este caso sería la, la fisiología que es una ciencia básica pero nos llevamos un poco más allá bien hasta aquí estas informaciones a todos los estudiantes que estén interesados en aplicar eh, a, estas, a estos aspirantados de fisiología y de anatomía eh, serán bienvenidos tienen que estudiar mucho y cualquier otra duda que, tienen, que tengan la dejan en los comentarios. Un placer, nos vemos.